Derechito al vicio, somos R. Cine, y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña número 14 de Yu-Gi-Oh! del manga de Kazuki Takahashi publicado en Argentina por Panini Manga y traído a ustedes gracias a nuestros amigos del túnel del cómic de Ramos Mejía. Una sola cuadra de la estación vas a encontrar todo el vicio de Ramos Mejía, mangas, cómics y pequeños funquillos también. Muchas gracias y ahora sí vamos a terminar también en la reseña con un par de sobrecitos de Fortnite de la edición 29 Mega Para poder conseguir las cartas del modo bestia de Gohan Para poder conseguir otras cartas especiales de Attack on Titan que también están en esta colección y más Recuerden chicos también queremos mandar un mega saludazo para Kaneki59 que nos ve todos los días Que nos escribe también, muchas gracias a vos y a todos los seguidores de siempre de RDC Cine pero recuerden chicos, si quieren aprovechar las ofertillas, las diferentes combos que hay en el túnel cómic, recuerden que pueden conseguir postales geniales, póster geniales o un descuentillo, todo para que puedan seguir viciando a lo loco. Ahora sí, vamos a ver que en el tomo número 14 de esta edición de Panini Argentina tenemos la portada de Atem invocando a uno de los dioses egipcios, al dios Slifer, el dios ejecutivo, el dragón volador. Y del otro lado tenemos una pequeña sinopsis de lo que veremos en este tomo Por dentro ya lo hemos visto anteriormente Tenemos acá el solapado dorado Tenemos la portada interna dorada para La cubierta interna Pero, pero, pero, esto es lo que quería compartir con ustedes que es genial Tenemos la carta la carta de Tarot número 14, que es la templanza, con una pequeña maga oscura acá, chiquitita, una maga oscura más grande. Ambas son las representaciones del lado norte y sur de Egipto, del río Nilo, de cómo. es, es, es como de la dualidad, básicamente, del equilibrio que hay entre las dos fuerzas de la vida, la luz y la oscuridad. ¿Pero qué vamos a encontrarnos en este tomo? En el tomo vamos a encontrarnos la batalla número 200 hasta la número 14. 14 episodios para el tomo 14. ¿Una coincidencia? ¡Claro que no! Vamos a ver entonces en el capítulo el valor de ver que Yugi tiene que invocar a los dioses egipcios. Pero para eso tiene que ganar ciudad batallas. Y vemos esta imagen, te digo, está buenísima. Esto si la conseguís a color es lo más. Tenemos a la más oscura, Kuribo y a Atem con todos sus dioses detrás. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre en el capítulo El valor de ver? Vamos a ver que el duelo entre Joy y Yubi... Donde Joy estaba siendo manipulado por Marik Ha terminado y ambos han sobrevivido a la trampa mortal que les había metido Pero ahí llega la hermanita, la hermanita de Joy Que pobrecita se estaba haciendo una cirugía de ojos Y quería ver a su hermano duelear Estuvo viendo todos sus duelos, va, escuchando todos sus duelos en el hospital Y Joy no quiere que la vea, estando así todo destrozado Habiendo sido controlado, habiendo puesto en riesgo su amistad con Yugi Por culpa del malévolo Maric pero vamos a ver que entonces igualmente ella le da valor a Joy para que se levante. Y Joy le da valor suficiente, le dice con sus duelos, para que ella pueda volver a ver. Porque ella tenía miedo de la cirugía. Tenía miedo de nuevo volver a ver a su hermano. A quien, ustedes saben, ha estado viviendo con cierta distancia desde que sus padres se separaron. Él se quedó con su papá y ella se quedó con su mamá. Solari, entonces... Ella va a volver a ver, él va a volver a levantarse como duelista y ambos, Yugi y Joy, se van a dirigir hacia el final de Ciudad Batallas. Cabemos como por primera vez, vuelve a abrir los ojos, vuelve a resplandecer la luz enfrente de ella y puede ver a su hermano. Su hermano que la encuentra totalmente ensoñada en esa nueva primera vez, nueva primera vista. Pero Kaiba dice, va, ah, dejen esto, dejen la curselería que vamos a terminar, Ciudad Batallas, Yugi. Porque sí, porque Kaigo quería darle un duelo a Yugi de una, pero lo va a dejar para el final. Para el postre final lo va a dejar a Yugi. Y es así como ambos se van a estar dirigiendo, Mai, Joy y Yugi, hacia el final. Hacia donde se tienen que encontrar los duelistas que consiguieron los seis, las 6 seis cartas localizadoras de Ciudad Batallas. A ver, acá pasamos entonces el viaje... Vamos a ver que mientras tanto se está dirigiendo Marik con su leal Orion, aunque acá tiene otro nombre, se llama Rishik en el nombre original de Orión. Orión lo llamamos los que veíamos el anime, pero bueno, Marik está con su sirviente planeando cómo derrotar a Yugi, porque él quiere poseer el poder que su familia ha estado resguardando para el faraón, pero que los ha hecho vivir en la oscuridad durante siglos, durante décadas su venganza contra el faraón, es su venganza contra su familia que lo ha hecho vivir en la oscuridad y que lo ha marcado de por vida en su espalda pero pero pero si algo llega a fallar le pide a mari que compás le pide a Rigid que complete su plan y que lo aniquile vamos a ver entonces que Kaiba llega primero hacia el estadio es un estadio en construcción donde van a estar esperando a los 8 duelistas y mientras tanto acá, wow Bakura Bakura ha estado jugando un par de duelitos se ha escapado del hospital para poder conseguir las 6 cartas localizadoras y así ganarle a nuestro Yugi ¿Por qué? Porque hizo un trato con Maric para poder quitarle su dios egipcio a cambio de su artículo del milenio ¿Pero qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con esta alianza siniestra? Aparece Bakura entonces con el disco de duelo como uno de los duelistas para jugar en estos octavos de final Yugi, Kai, Joe y Mai están esperando a los demás ¿Y? ¿Y qué va a ocurrir? Bakura cuando llega vuelve a su posición normal Vuelve a su modo amigo tranquilo británico Pero Yugi dice no ¿No será que otra vez el espíritu malvado del anillo, de las... sí, se dice del, anillo del, del milenio lo ha poseído? Y ahí aparece Marik Pero este Marik se va a hacer pasar por Nam este Marik se va a hacer pasar por un amigo de ellos que conocieron de la nada Para ayudar al pequeño Bakura que estaba lastimado Pero Yugi, mira, Yugi y Joy desconfían Dice, ¿Cómo es que aparece de la nada él? ¿Cómo es que Bakura viene todo curado si estaba en el hospital? Y dice, hola, me llamo Nam, ¿quieres un abrazo? <risa> Todos van a flotar, le dice, pero Bakura también está siendo controlado por Nam. Nam le, o sea, Maric le ha puesto parte de su alma dentro del cuerpo de Bakura también. Así que Bakura está siendo manipulado por las dos fuerzas oscuras de los artículos del milenio. Pero detrás de él aparece Rigid, quien se hace pasar por nada más y nada menos que Maric. Entonces ahí todos sienten su presencia, todos sienten su fuerza y cuando lo ven también, con el artículo del Milenio encima, como que ya no tienen dudas, este es Marik dicen. ¿Y dónde va a ser el duelo? El duelo final va a ser en un dirigible, en un dirigible de Kaiba mira mirá que enorme que es. El dirigible dice Duel Disc, Disco de Duelo. Entonces ya están ahí la mayoría de los duelistas, pero falta todavía una. La misteriosa, la misteriosa, claro que sí. Vamos a encontrarla acá que llega recién al final, llega recién al final como quien no quiere ser vista hasta que tenga que tener su duelo vamos a ver entonces en el capítulo 103 el primer adversario ¿Quién va a estar peleando ahí encima de ese dirigible a mil metros de altura todos están ahí en sus casitas, va. todos están en sus habitaciones, recontentos. Kaiba le recuerda a Joy cómo es que pudo su, llegar hasta ese punto. Los demás se ponen a comer en su habitación, tipo como, no, tenemos que molestar a Yugi que tiene que armar su mazo. Mientras que Joy está ahí con todo el ruido encima. Pero Yugi está ahí, pensativo, con la carta de Slifer en su mano, que sí o sí lo va a tener que meter en su nuevo mazo para poder enfrentarse a Obelisco. Y también al dragón al lado de Ra. En un duelo que está destinado a cumplir Mientras tanto también se están preparando los demás duelistas Vamos a ver entonces qué soy Soy está ahí a punto de ver quién va a ser el primero en duelear Para eso Kaiba tiene una máquina estilo bingo Con los números de cada uno de los duelistas Y taratata, el primero va a ser el número 7 contra el número 5 Bakura contra Yugi De una, de una Yugi va a tener que estrenar su dragón a la Va su su slifer, su slifer el dragón celestial pero bueno Yugi no está nada confiado, no confía para nada en Bakura siente que las cosas son raras se suben encima del dirigible con todo el viento potente a mil metros de altura cortándolos como si fuesen dagas heladas pero es un duelo de fuerza y de prueba también, de pura valentía. Y Bakura se va a presentar como el, obviamente, como el sujeto del anillo del milenio, invocando su mazo encantado, su mazo embrujado con cartas siniestras. Va, va, Yugi va a empezar a meter también ahí cartas como Belfomet, va a empezar a atacar a sus monstruos. Va a empezar a destruirlos. Todos los monstruos que tiene Bakura los va destruyendo uno por uno. Pero esto es solamente un plan. Un plan que tenía Bakura para poder meter su temor Oscuro. Una carta que sí o sí necesitaba monstruos en el cementerio de tipo oscuridad. Para poder desterrarlos y así invocarlos. ¿Es un monstruo siniestro? Claro que sí. Es uno de los más geniales que había salido en ese momento en el anime. Pero acá tiene un par de efectos, un par de cositas cambiadas de lo que vemos en el anime. Son un poco más directos y un poquito más cruel, se puede decir. La jugada entonces que va a hacer Yugi para poder vencer al Necro Temor es meter a la Maga Oscura y darle un Power Up de poder para poder atacarlo. Pero cuando el Necro Temor es destruido, deja un fantasma que controla a uno de los monstruos de Yugi y si este llega a atacar por turno, ¡paf! termina atacándolo directamente a Yugi, causándole todo el daño de ese ataque. Pero a la vez hay una trampa que solamente puede ser usada cuando está en Temor Oscuro en el cementerio y es la carta de la Ouija que va a estar escribiendo turno por turno la palabra muerte y una vez que completen 5 turnos esa palabra va a poder vencer todo el duelo va a terminar completamente como si invocara Exodia pero no solamente eso, Bakura va a hacer un combo para poder meter para poder hacer que Yugi quede trabado utilizando solamente un ataque por turno y que no pueda hacer nada contra su Contador contra su tabla Ouija Yugi entonces está completamente Bloqueado por la táctica De Bakura, tiene que invocar Monstruos, quiere atacar con la maga Quiere atacar con su monstruo magneto Pero con la puerta oscura, esta carta mágica de, de Bakura, solamente puede elegir Uno por turno para el ataque Y si falla, se ataca a sí mismo La jugada entonces lo tiene en contra A Yugi, quien va a encontrar Un modo de destruirlo De vencerlo y de poder Saltearse este combo este combo mortal que lo deja con un solo turno Yugi tiene el campo lleno pero tiene solamente un turno para poder vencerlo a Bakura Es así como, vamos a ver que, va a lograr bloquearlo, va a lograr romper el combo Con Renace el monstruo sacando al Necro Temor Oscuro del cementerio Pero Bakura tiene ahí un plan B, un plan B para poder seguir peleando Y para poder recuperar el turno previo a que se destruyeran todas las cartas sin embargo, a nuestro Yubi solamente le queda una opción para vencerlo y es invocar a Slifer, el dios del cielo el dragón del cielo lo ponen acá, pero bueno, mirá lo que es este Slifer es tremendo, mirá el tamaño que tiene por encima del dirigible Sin embargo, acá como lo vemos a Slifer él no, él no va a ser afectado ni por el efecto de la carta trampa, ni del hechizo ni del fantasma que ha puesto a Cura en el campo y lo va a destruir con de todo Pero recuerden que el poder Uno de los poderes principales que tiene Slifer Es que a todos los monstruos en el campo del oponente Les da un ataque de 2000 de daño Que si esos monstruos tienen menos de ese ataque Son destruidos Y además no es afectado por estos hechizos Ni por estas trampas Va por estas trampas del oponente Entonces ahí cuando Bakura Está a punto de ser derrotado Aparece Marik diciéndole Deja que yo me encargo Agarra Agarra a Rigid y lo pone, lo pone en su propio cuerpo de Bakura como si fuese rehén. Lo pone en su modo más normal, cosa de que si fuese a ser recibido por el ataque de Slifer, no pueda sobrevivir ni soportarlo. Porque solamente los que poseen artículos del milenio son capaces de resistir los ataques de los dioses egipcios. Una locura total, Imagínate, Por eso es que Yugi no usaría las cartas así, porque sí. Pero bueno, por un lado vamos a ver que Yugi... Va. Por un lado vamos a ver que Marik quiere tomar de rehén el cuerpo de Bakura Mientras que el Bakura Oscuro no quiere que su cuerpo sea destruido No quiere ponerlo así en riesgo Y vuelve a ser él mismo en el duelo para poder recibir el daño que tiene Yugi Con la idea de que en cualquier momento va a poder obtener los artículos del milenio Va a poder vencerlo y van a terminar teniendo el duelo final Sin importar que pierda ahora Bakura no el va Marik no lo entiende, pero aún así Yugi, que estaba a punto de perder el turno y de perder el duelo Lo ataca con de todo, lo ataca con toda la fuerza de Slifer y lo destruye Uah, Acá lo vemos, lo vemos en esta imagen que está, está buenísimo El sombreado de la luz, acá todo el contraste del rayo divino que tiene acá nuestro Slifer Es buenísimo, le tira ahí el rayo, lo impacta directamente Van a buscarlo y la sortija del milenio o anillo o como lo quiera llamar Todavía sigue ahí en el campo Yugi y su otro compañero logran vencerlo y se pone a cuestionar el Atem oscuro preguntándose mmm, al final ambos somos iguales tratando de proteger a nuestros, a nuestros vasallos pero Yugi chiquito le dice no, no, no, no somos iguales porque vos sí me preocupas y yo sí voy a pelear para que puedas recuperar tus recuerdos del milenio pero, pero, pero, van a ver qué ocurre con el pequeño Bakura como quedó lastimado y termina siendo hospitalizado y mientras tanto siguen furiosos por lo que hizo el falso Marik, pero ya empieza el nuevo duelo el siguiente duelo que va a tener de oponentes a Joy versus nuestro Rigid que se está haciendo pasar por Marik. pero bueno en este duelo para empezar vamos a ver vamos a ver entonces cuál es el origen cuál es el trato que tiene Rigid con Marik, por qué lo quiere tanto por qué a él ha sido criado como su hermano pero no tiene la la sangre para seguir el linaje de su familia Cosa que le cayó encima a Maric E hizo que Marik sintiese rencor por la familia Y por este deber con el faraón Vamos a ver entonces que Joy va a invocar primero a Gilfrid Mirá que genial que se ve Girfrid Mientras que Rigid va a invocar trampas Primero la trampa que vemos acá en el fondo es el, es el templo de los reyes Que guarda dentro un tesoro Un tesoro que va a salir recién al final Voy a utilizar otras trampas más para poder protegerse, trampas de defensa, trampas que Joy va a tratar de destruir con sus ataques, con el guerrero Pantera, con sus monstruos de Lanstar, pero las trampas de Richard se activan automáticamente para negar los efectos mágicos de Joy. Se ve muy bueno este duelo, la verdad que sí. Y cuando Joy cree, jaja, ja, no tenés monstruos para defenderte, esa es la debilidad de tu mazo, Richard va a empezar a utilizar cartas de monstruos, trampas, o sea, son tokens de trampas son tokens oscuros con el cual va a poder empezar a atacarlos, pero mirá lo que son estos mirá lo que son estas reptilianos son tremendos, con 1600 puntos de ataque con 1800 de defensa, ya nos hablan un poquito del manga sobre la carta de la templanza y vamos a ver que entonces soy tiene que planear tiene que pensar si atacar a esas trampas, si dejarse llevar por las trampas, si utilizar magias para vencerlos. Susi está siendo, está siendo acorralado y va perdiendo todos sus monstruos. Se va debilitando sus puntos de vida hasta que le queden solo 50. Y piensa en rendirse. Pero la hermana le dice no. ánimo Katsuya, ¿no ves que ya llegamos hasta acá? ¿No ves que todos tus duelos te llevaron a pelear hasta acá? Si vas a pelear, si vas a perder, hacelo pero de pie. Y es ahí donde Joy recupera el valor, el valor para poder pelear nuevamente por todos los duelistas a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de Ciudad Batallas. Y la primera carta que va a recibir para poder cambiarlo todo es una carta de recuperación que le traerá a Jinso, a Jinso al campo. Jinso que es un androide de Spy Robot, es una carta que puede negar y destruir todas las cartas trampas en el campo. Acá vemos un poquito más la información de la carta de yu -Oh, de la carta de la templanza. Con una mada oscura que, bueno, representa en su versión chiquitita y su versión grande a estas dos posiciones del río Nilo, de la, del Egipto antiguo, como ambas convivían para que en cierto momento acá nos contaran un poquito que eh, la gente de Egipto, por ejemplo, le era estaba gratificada con el río como si, como si fuese un dios mismo. Había un dios para el río que este si desbordaba les podía joder directamente la tierra, pero si estaba tranquilo les daba prosperidad, les permitía tener una buena una buena una, cómo se dice una buena estación, viste para que, salga, para que salgan los alimentos nutridos del Nilo. Pero, pero, pero, sí, no, no, no, no nos sale la palabra exacta, pero como que el Nilo niño, el niño te daba y te quitaba, entonces tenías que estar agradecido en sus buenas y en sus malas temporadas, esas cosas de 7 años de vacas flacas, 7 años de vacas gordas, todo eso se lo tenían que atribuir al río y a lo que les daba. Pero, pero, pero, pero, pero, bueno, ese equilibrio es lo que representa la carta de la templanza que a la vez en el tarot representa el equilibrio entre los deseos, entre nuestras, bueno, nuestras más grandes ambiciones y nuestras acciones diarias. Pero bueno, regresando con el manga, regresando con el duelo Joy invoca entonces al poderoso Jinzo con 2400 puntos de ataque Que puede negar todas las cartas trampas y destruir a todos los monstruos de Rigid de una Entonces ahí ya lo complica un poco, lo complica un poquito Te puedo decir al Rigid que tiene todo el mazo de trampas Pero, pero, pero, Marek le metió una carta a su mazo para que pueda derrotar al pequeño Joy Y para que siga demostrando que es Marek. Primero utiliza la espada de luz reveladora para poder negar el ataque de Joy por 3 turnos Y Joy va a invocar primero la carta del pescador legendario que acá tiene 4 estrellas Cosa que en el anime tiene 5 creo, un poco más Pero bueno, tiene 4 estrellas, lo invoca en el campo, otra carta de uno de los duelistas con los que se enfrentó y mientras tanto Rigid está preparando el camino para invocar a una bestia la bestia guardiana del templo de los reyes que es invocada solamente al meter tres cartas mágicas en el campo que las tenemos acá, uno es... Dararara. bueno acá aparecen tenemos la carta de la copa del alma sellada y del sello Serket más el templo de los reyes que invocan a la bestia mística de Serket vamos a ver quién es esta bestia, wow tremendo cangrejo Tremendo cangrejo avisponado, tremendo. La bestia mística de Serket primero. Es un monstruo poderoso con el cual va a empezar a atacar a los monstruos de Joy. Acá lo vemos, los puntos de vida de ambos. Maric tiene 1600 y Jonouchi tiene 50 puntitos en su vida. Pero este es solamente el guardián. Hay algo más detrás y eso es lo que Shugi y los demás temen. Vamos acá a ver un poco del flashback de Marik con Rigid. Y mientras... Mientras el monstruo, el guardián de, de Circuit, Empieza a comerse a los monstruos de Joy Se va volviendo más poderoso Vamos a ver que se transforma acá Se pone en cuatro patas como si fuese Freezer Y ya tiene 3.700 puntos de ataque Lo demás dice, no, no quiero ver No quiero ver que pierdan, dice la hermana de Joy Pero Joy le dice, no, mirame hasta el final Ten el valor de que terminaré este duelo por vos Y ahí va me sube a Rigid Sintiendo un poquito esa hermandad Que tiene Joy con su hermana Porque Rigid... También tiene este sentimiento con su hermanastro Marik. Vamos a ver que en el pasado, cuando este fue recogido de bebé por el clan de Marik, el papá lo había criado para que estuviese con ellos, ya que no tenían un hijo que pudiese heredar el deber sagrado de tener los artículos del milenio de la oscuridad. Pero, pero, pero, nació Marik Y es así como Rigid se, se ha dedicado a cuidarlo, no solo como su hermano, sino como el próximo al mando del clan de los... Bueno, de los Grey Keepers. Pero cuando el papá le negó el legado a nuestro Rigid, sí o sí lo obligó a tener el ritual al pequeño Marik. Acá lo tenemos con un cuchillo en flama, marcándole toda la espalda el mensaje que le tenía que dar al faraón. Esto hizo que Maric empezase a cultivar una oscuridad dentro suyo. Pero esta oscuridad había sido detenida gracias al sacrificio que había hecho Rigid al marcarse su propia cara para poder estar junto con él. Pero Marik, esa oscuridad todavía sigue dentro de él, todavía sigue marcándolo. Y es así como... Veremos entonces cómo termina en el siguiente tomo el duelo entre Rigid, que tiene la carta del dios egipcio ahí en su mazo, y nuestro Joy. Entonces acá vamos a ver entonces un poquito más de las cartas del juego de Yu-Gi-Oh! Un par de acá te dice cómo se funciona cómo se funciona la lectura de la carta del tarot número 14 la templanza y más palabras del autor a ver si tenemos en esta página, página intermedio el epílogo de Julio. acá nos habla un poquito sobre cómo es que se hizo un viaje, se pegó tremendo viaje a Egipto para poder saber un poquito de la historia, no solo un poquito sobre el hijo de Tutankamón que lamentablemente quiso unificar a todos los dioses en un solo dios, lo cual lo llevó a ser olvidado de la historia porque los bueno, los sacerdotes que tenían sus diferentes deidades en ese momento, le dijeron, no, no, no, no nosotros nos vamos a mantener con el mismo estilo politeísta, cada uno va a tener su propia casta política, así que no vamos a cambiar nada, y nos olvidamos de este faraón. Y al final vamos a ver acá un par de palabritas, un par de palabritas que nos comenta sobre, sobre el destino de Aten cómo se tiene que enfrentar el bien contra el mal, cómo tiene que sí o sí luchar los dioses por este poder, y todo esto y más en esta saga. En la saga de Ciudad Batalla que ya está llegando a su fin. Te digo, la verdad a mí me encantó un montón. Recuerden que en la primera página siempre aparece la imagen del primer tomo de Yugi. El pequeño Shonouchi como se veían en el primer arco de Yugi. -Oh. Y esto ha sido entonces yugi -Oh, tomo 14. ¿Qué tiene primero? El primer y el segundo duelo de las finales de Ciudad Batalla va de los octavos. Y la aparición de Slifer en manos de Yugi. -Oh. Qué locura, qué tomazo, que todas las emociones que tiene este manga es tremendo. O sea, me, re, me hace recordar primero los tiempos del anime, me hace recordar los tiempos de la censura del anime, todo lo que hay detrás de las cartas, todo más lo puedes revivir acá en este manga que te muestra las cosas directamente como son. Wow, Ahora sí, vamos a ver un par de cartas de Fortnite para bajar un poco la intensidad porque... Es lo más, es lo más tener esta edición en Argentina, merece mucha más promoción, merece ser vista en todos lados. Tiene que haber póster de lluvia y de Pokémon Park para que estos mangas sigan saliendo en el país. Pero bueno, nos van a salir las cartas clásicas de Dragon Ball en estos sobres de Fortnite. Lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a abrir. Recuerden que cada uno de estos sobres... Son vendidos en los kioscos de todo el país Si no lo tenés todavía, preguntáselo a tu kiosquero amigo Y al distribuidor, que seguramente en unas semanas o días Lo vas a estar llevando Y vamos a ver, cada sobre viene con 5 cartulis Algo que es genial, chicos Cuando ustedes tengan cartas repetidas Cuiden esas cartas, tratenlas más bien Porque pueden cambiarlas con sus amigos Tienen que cambiarlas con sus amigos Para así poder completar todas las colecciones Sin estar viste teniendo un montón de, de cartas de más si no, puedes hacer masitos como hacemos nosotros. Tenemos entonces la primera carta que es el ala ala Delta, un C Air Trifter, con 805 puntos de tecnología tipo Palmas. Una carta de 1.850.000 pavos de valor. Seguido de la metalizada High Wire que mira qué buen efecto que tiene, un color verde oliva. Tenemos acá a la Conejuda con 930 puntos de tecnología. ¿Es tu carta favorita? Comentanos debajo del video. Después tenemos a Bright Star, la estrella brillante, con un pelo de rosa muy copado, bien fluor. Esas gafas, esas gafas violetas son, son lo más. Tipo puño y de 880 puntos de tecnología. Seguido del paso de baile, ¿eh? la celebración de los campeones, de los campeones del fútbol, claro que sí. Tipo puño con 855 puntos de resistencia. Lo vemos a Spider-Man levantando la copa. Y la otra carta de este sobre es... Action Sentinel, el guerrero Action, que tiene acá los cuernitos como si fuese Wolverine, es una carta de tipo puño con 880 puntos de tecnología, un sobrecito que está bastante bien con una carta metalizada y con dos personajes, y me copa bastante, me copa bastante, y vamos a ver por el siguiente si nos llega a salir el místico el modo bestia de Gohan, Otro cinco cartas por acá y la primera que tenemos es la Leia Organa, la que la, la, la, la, la llaman Leila, pero bueno, tenemos a Leia Organa, toda brillante, pero ya en su versión adulta, la que vimos en las últimas trilogías de Star Wars, con 835 puntos de ataque, 875 de resistencia y 740 de tecnología, seguido del monstruo Hunger, un graffiti monstruoso, bien japonés, bien, bien al estilo Godzilla, a los estilo Kaiju, una carta tipo tijera con 805 puntos de resistencia, seguido de... Otro graffiti holográfico de Mr. Wolf con 770 puntos de tecnología. La siguiente es un pequeño Arturito, R2D2, que lo tenemos con R2D2, como suena raro. No, no, es tipo tijera con 845 puntos de tecnología, que te digo, va derechito al mazo de Star Wars. Junto con un Slipstreams logo con 800 puntos de tecnología y en rayazo tipo puño. Esta mano entonces está muy buena por tener nuevamente a una Leila Organa bien metalizada. Y un pequeño Arturito. Vamos a ver si en las próximas ediciones nos sale un especial de... Bueno, tenemos las cartas de Tacon Titan dentro de esta colección. Que todavía no nos salieron. Y las que nos faltan de Dragon Ball. Somos recién, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato informado, te haya hecho recordar a los viejos tiempos de Yu-Gi-Oh! en este el nuevo manga que puedes encontrarlo mes a mes en el túnel del cómic y nos vemos siempre derechito al vicio.